Saludos, soy Rael Banguera. Eh, en esta hora les voy a mostrar un método que les va a servir eh, y es eh, cómo poner los signos de dólar, el icono de dólar que está en amarillo en verde. Tengo dos videos o tres videos en YouTube eh, que fueron revisados manualmente y ya eh, según ellos no, no son actos para monetización y sabemos que los videos si sí son aptos por ejemplo este como instalar y con con Cantos si es apto en cambio eh, tengo un video de que, que no es apto para monetización y ese sí me, sí me lo tienen monetizado que es eh, un video este de guerra eh, estos así los dejé en amarillo porque se solicitó eh, revisión, pero eh, una vez, si en caso de que no me los acepten, eh, les quito ese icono amarillo por el, y lo cambio por el verde. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una vez estemos en el video que ya lo eh, confirmaron mediante revisión manual que no se puede monetizar, damos clic aquí, luego damos clic en mejora, mejoras. Bueno, saludo. Una vez que estemos aquí, eh, vamos a darle en guardar como video nuevo. Y él les va a aparecer aquí como copia y el nombre del video original. Entonces esperan aquí que llegue al 100% que cargue. El método si sí funciona. Eh, por lo que yo le he venido usando y me ha servido por ejemplo eh, estos videos que me tenían deshabilitado ayer este y este ayer o antes ah, sí, ayer y miren que los tengo en verde porque el video que ustedes le hacen este proceso se viene acá nuevamente ah, otra cosa a veces eh, le pasa como un video que tengo aquí en donde está que dice copia como este. Este eh, lo hice tres ayer, estos, estos, dos y este. Y a este me lo me le colocaron el, eh, igual me lo colocaron el signo eh, de dólar en amarillo eh, y solicité revisión. En caso de que me vuelvan a enviar eh, a revisión manual y no pase nada, vuelvo hago el proceso hasta que me quede así. No olviden eliminar el video original para que no tengan videos duplicados porque se crea una copia y en esa copia es que les va a dejar monetizar como por ejemplo en estos dos, estas dos películas que tengo aquí eh, las tenía en, en amarillo como revisión manual ya eh, de una vez pues eh, declarado como no apto para monetización y ya lo cuadran entonces vamos con este ya en 30%. Y esperamos a que llegue al 100% y verán el siguiente paso para que quede monetizado. No quiero pausar el video para que vean todo el proceso y, y miren que realmente sí funciona. Esto lo descubrí no hace mucho y me ha estado funcionando y quería compartirlo con ustedes. Ya casi, ya casi tengan paciencia. Llevan eh, 82%. Tienen que esperar a que el video cargue. Miren, ya está en un 95%. Una vez llegue el eh, 6%, entonces procedemos a poner el logo para que quede monetizado. Rara vez eh, le solicita revisión como me pasó eh, con este. ¿En dónde está? ¿En dónde está? dónde está? Con este, con este que dice copia. Hice los tres ayer y... y, y eh, no, no hice tres, hice, hice así, ah, solo hice tres ayer Y estos dos y este y solo este me solicitaron revisión eh, cuando, pase cinco, cuando pasen ya de un término de cinco días Le quitan eh, las iniciales que dicen copia Y le dejan ya el título eh, del video original Por lo tanto todavía no se las quiten lo dejan así, porque él se pasa como una copia. procesando, tengan paciencia, ya, ya casi, ya casi. No quiero pausar el video para que vean todo el proceso y no vayan a creer que es un truco, eh, eh, los estoy engañando. bueno como pueden ver ya ha cargado el video entonces ahora vamos a darle clic en modificar luego damos clic en monetización y activamos la casilla y luego damos clic en guardar luego damos en administración de vídeo ah, esperamos todavía no ha cargado Vamos a, damos en administrador de vídeos para irnos a la página principal y como pueden ver aquí ya está el logo en verde de este modo se pasa de naranja o a verde y ya pueden eliminar el video del original o simplemente o dejan los dos siempre y cuando cambien el título del video copia. Pero no lo cambien aún, déjenlo así hasta esperar unos 5 días. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y eh, la pasen bien. Chao.